Bueno, en esta ocasión vamos a ver el proceso de registro de factura de proveedor. Para ese caso existen dos opciones dentro del módulo de compras, lo que es la factura de compra electrónica y simplemente la que dice factura de compra que hace referencia a las facturas físicas. Empecemos con la factura de compra electrónica. La principal ventaja que tiene esta opción es que me permite cargar directamente el XML que yo he descargado del SRE. Entonces, para continuar con el ejemplo, vamos a descargarnos una factura. Facturación electrónica, producción, consultas... Comprobantes electrónicos recibidos. Y veamos una de octubre. Una factura de octubre. Listo. Y podemos empezar con esta de aquí. Esta de aquí del internet. Entonces el reader me permite ver todos los ítems que tenemos. Y el XML descargarlo listo una vez está el comprobante descargado lo buscamos y lo subimos al sistema al poner el cargar el sistema pone recupera toda la información el rug la autorización fecha de emisión incluso con la particularidad de que si el Proveedor ya existe, no hay ningún problema, me lo recupera su código. Si no existiera, me da la posibilidad de crearlo desde aquí. En este caso completemos este de un proveedor que ya existe. Luego, aquí me trae la información que tiene el XML, el código que utiliza en este caso este proveedor. Y cómo está identificado y yo eso le puedo asociar a uno de los productos o recursos que tengo dentro del sistema. En este caso veo que no tengo ninguno creado, entonces debería primero hacer el proceso de creación, que esto se explica con más detalles en la parte de inventario. Listo. Una vez creado el producto, podemos entonces podemos seleccionarlo. Aquí me va a aparecer el listado de todos los ítems que yo tengo en mi sistema y cual relaciono con lo que estoy comprando aquí en la factura listo aquí puedo escoger el término de pago de la factura me calcula la fecha de vencimiento en qué moneda está la factura y otros campos que son opcionales como podemos ver Aquí en la parte e inferior ya nos presenta lo, el detalle de la factura. En este caso, eh, con el ítem internet que seleccioné, cantidad 1 y el precio facturado. ¿Qué más podemos revisar aquí? El tema de impuestos, que es importante. Entonces, en este caso, vemos que no me está calculando el 12%, ya que este es un ítem que tiene, que tiene IVA. Entonces, esto significa que no está definida esa tasa de impuestos o que el recurso no está correctamente parametrizado. Hecho, una vez que se haga esa revisión, se puede recalcular para poderlo ver el resultado. El detalle de cómo se parametriza y demás está en el, en el video correspondiente de la parte de impuestos. Como podemos ver, una vez que se parametrizan correctamente los impuestos, ya nos aparece el valor y en la pestaña podemos ver el detalle. Línea a línea nos indica qué impuestos se está aplicando, código de tasa, porcentaje, etcétera Si todo está en orden, no tenemos ninguna observación adicional, confirmamos. Listo. Eh, normalmente, cuando se crean nuevos productos, tal vez nuevos tipos de documento o en este caso que son los primeros movimientos que estamos haciendo puede darse eh, la situación de que no existe no está todo completamente parametrizado en este caso lo que me está reclamando es la cuenta contable es decir que yo no puedo confirmar esta factura porque no se va, no está bien parametrizado las definiciones para que se afecte la contabilidad en este caso esto hace referencia a la primera cuenta del recurso de igual forma el detalle de esto está en el video de inventario así es que una vez parametrizado regresaremos a la opción vamos a probar si una vez parametrizado se encuentra todo en orden listo entonces la factura ha sido registrada exitosamente por ser la primera vez me sale la alerta de si quiero permitir que se abran el pdf y aquí tenemos el detalle el ambiente de pruebas, la factura de compra, los datos del proveedor, el ítem que estoy comprando, los valores, los impuestos y el detalle contable.